Bueno, buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Son los 9.03. Yo creo que podemos empezar. Yo creo que todavía hay personas entrando a este evento, pero eh, entendiendo que todos tenemos eh, agendas muy apretadas, yo creo que podemos dar inicio a esta charla, esta este webinar de Bridgetham Colombia, la Cámara de Comercio Colombo Británica, de lo complejo a lo simple, FinTech para todos. Este evento es el primer evento que estamos haciendo en el marco de una nueva alianza, una nueva, una nueva relación que en Bridgeham, tenemos, en Bridgeham tenemos con la Alianza 80-180. Eh, para los que no conozcan, la Alianza 80-180 es un proyecto del TIC-TAC cuyo propósito es crear una red de empresas que genere un espacio de análisis y discusión alrededor de temas relacionados con, el Internet de las cosas, o IOT, por sus signos en inglés. Eh, nosotros ya con nuestro Comité de Tecnología e Innovación hemos planeado un par de eventos con la Alianza, pero bienvenidos a nuestro primer evento, nuestro primer webinar con la Alianza 80-180. Si quieren eh, saber más o si quieren tener más información de la Alianza, no pueden, eh, no, nos pueden escribir a Becham y con mucho gusto les ponemos en contacto con eh, nuestra aliada, que es Luisa Blanco, de la Alianza 80-180. Eh, de nuevo, eh, gracias a, a acompañarnos en este evento de Bridgem Colombia, eh, en el, este año que estamos celebrando los 40 años de la Cámara Británica en Colombia, y como les mencioné, eh, en a, con el apoyo de nuestro Comité de Tecnología Innovación y con la Alianza 80-180, eh, tenemos una discusión con dos expertos sobre de lo complejo a lo simple, fintech para todos. Uh, ahorita voy a presentar a los dos expertos que tenemos para ustedes, pero como siempre, un poco de housekeeping. Uh, no olviden que pueden dejar sus preguntas para nuestros expertos en la parte de Q&A, o de preguntas y respuestas en la plataforma de Zoom. También si quieren saber más de los eventos que tenemos para ustedes en lo que queda de este año, que realmente son uf, ya tres meses uno no podría creer que estamos a mediados de septiembre. Este, estaba hablando con alguien y el año pasado pasó súper lento, que todos estamos encerrados y este año ha pasado demasiado rápido. Ya estamos en septiembre, entonces nos quedan solamente unos tres meses para que se afilien a Bridgham, para que vean los eventos que tenemos para afiliados y no afiliados, que incluye ahora Eventos sobre diversos temas, pero también unos eventos híbridos, unos eventos presenciales uh, y unas cosas sociales y culturales de networking que tenemos planeados para ustedes. Bueno, eh, ahora les voy a presentar a los dos expertos que tenemos. El primero es el señor Edwin Sassipa, fundador de la TAM FinTech Hub. Edwin es administrador de negocios internacionales de la Universidad de La Sabana y Executive MBA Candidate del Inalde Business School. Es emprendedor fintech con experiencia en inteligencia de negocios en banca retail. Es movilizador en el ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia, cofundador y anterior director ejecutivo de la Asociación de Fintech de Colombia. Actualmente, Edwin lidera las operaciones en Colombia de Open Vector, firma consultoría británica especializada en Open Banking, y es senior asesor de, AVE de varias entidades financieras, gremios y fintechs en el país. Es docente universitario y columnista de la revista Forbes y hoy es el joven más influyente en el ecosistema fintech de América Latina, según varios rankings internacionales. Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos y, y qué bueno tener eh, aquí la presencia de una empresa británica, Open Vector, en esta reunión con British Colombia El siguiente panelista que tengo para ustedes hoy es el señor Felipe Noval. Felipe es el director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de ASO Bancaria. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y Derecho Financiero de la Universidad de Rosario, magíster en Derecho Económico y Bancario de la Universidad de Estocolmo y magíster en Administración de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración, el César. Felipe se ha desempeñado como coordinador jurídico de reconocimiento de prestaciones económicas en la FIDU Previsora, abogado senior de la Vicepresidencia Jurídica del Grupo Bancolombia, donde ocupó diferentes cargos en Renting Colombia, Leasing Bancolombia y Bancolombia para la banca empresarial, gobierno e institucional. Actualmente Felipe es profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, en, en pregrado de las cátedras de Derecho Financiero y FinTech, y también se ha desempeñado como profesor de la especialización en gerencia de construcciones, en el Diplomado Régimen General de Contratación con el Estado y en el Diplomado de Derecho Inmobiliario y Urbanístico. En el 2018 se vinculó a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria bancaria, como director de leasing y actualmente se desempeña como director de transformación digital e inclusión financiera de la asociación. Felipe, muy buenos días. Y muchas gracias por acompañarnos en este evento de Bridge on Colombia, de lo complejo a lo simple, FinTech para todos. Feliz día para todos y muchas gracias por la invitación. A ti, Felipe. Un gusto verte, aunque sea virtualmente. Um, bueno, um, aquí tengo unas preguntas para nuestros panelistas, para nuestros expertos, Felipe y Edwin. Pero no olviden que, podemos, eh, que ustedes pueden dejar sus preguntas para los dos al final de la charla en la parte Q&A, de la parte de preguntas y respuestas, que espero que vamos a tener un, unos minutos antes de las 10 de la mañana, antes de cerrar eh, para preguntas de ustedes, el público. Bueno, Edwin, ¿cómo va todo? Qué bueno verte de nuevo. Eh, antes de empezar esta charla, eh, este webinar, estamos hablando de que Edwin y yo nos conocimos hace unos años ya, cuando una empresa británica de remesas estaba entrando al mercado colombiano, uh, pero Edwin, qué bueno verte de nuevo y, y qué bueno saber que ya estás trabajando con una empresa con Casa Matriz en el Reino Unido. Michael, Felipe, buenos días, ¿cómo están? La verdad, un gusto verlos por acá nuevamente. Un saludo a todos los de la cámara de Richan, a las de la Alianza, a los de la CCT. Genial poder compartir este escenario con ustedes. Y sí, efectivamente, eh, hoy vengo con, el con dos sombreros, uno con el de Latam Fintech Hub y otro con el de Vector una firma británica que lidera operaciones, que tiene operaciones aquí en Colombia, apoyando temas de consultoría en Open Banking, y bueno, efectivamente, eh, eh, para nosotros es una emoción, porque desde hace muchos años hemos visto cómo hemos logrado, gracias al apoyo de ustedes, la conexión del ecosistema Fintech de Colombia con el ecosistema Fintech del Reino Unido. En su momento me acuerdo que, con, eh, las, con, los, el, con la antecesor de Felipe, nos fuimos a Londres y vimos todo el ecosistema fintech de allá. Entonces, eh, ahí queremos agradecer todo el apoyo que nos han dado precisamente para compartir las mejores prácticas en ambos sectores. Genial, genial. Pues hoy, hoy venimos a aprender de ti uh, y de Felipe. Um, yo también soy un poco nuevo en este sector, entonces yo también voy a estar tomando notas para, para que yo vaya aprendiendo. Um, pero la primera pregunta que va a hacer para ustedes. Uh, y vamos a empezar con Edwin es ¿cuál ha sido o cuál fue el mayor reto a la hora de trabajar con fintech y internet de las cosas? Uh, eso puede ser desde, desde el punto de vista en Colombia o desde el Reino Unido, como, como tú prefieras Edwin De acuerdo, eh, es una muy buena pregunta porque normalmente uno siempre les pregunta a las fintechs, a todos estos nuevos modelos de negocio que se apalancan de las TIC, de las nuevas tecnologías, incluyendo pues, todo lo que tiene que ver con internet de las cosas eh, o dispositivos eh, portátiles, eh, eh, eh, criptoactivos, tecnologías descentralizadas, computación en la nube, etcétera. Al final vemos que sí hay unos retos grandísimos, y sobre todo que en pandemia se han marcado bastante. Por un lado, está, eh, uno creía que la financiación es la regulación, los principales retos, pero en Colombia lo que hemos visto es, primero, las, el, la necesidad de poder escalar estos negocios. ¿Sí? Eh, claramente las fintech en este momento están en ese reto de poder obtener una masa crítica de clientes que les permita poder llegar a nuevos segmentos, nuevos nichos y superar por ejemplo el famoso millón de clientes que son muy pocas las que lo han logrado y en eso es muy importante poder apalancarse de estas tecnologías exponenciales hace unos años los retos eran regulatorios, teníamos algunas barreras que de cierto modo dificultaban la entrada de nuevos jugadores al mercado pero hoy tenemos un ambiente propicio para la innovación financiera tanto de jugadores vigilados y no vigilados, que pueden participar dentro del de, dentro de, dentro de, dentro de ecosistema como tal. Entonces, eh, el reto principal es, la, para, es cómo lograr escala. Y para lograr escala, la única forma es con tecnología. Es apropiando precisamente estas capacidades, apalancándose de ellas. Y en eso lo que estamos viendo, por ejemplo, es viendo, estamos viendo cómo las empresas fintech están creando sus propios core bancarios. ¿sí? Están creando sistemas apificados eh, en todos sus en, en sistemas centrales desde el back office hasta el front office eh, están obviamente apropiando eh, analítica avanzada como lo hacen los mismos bancos precisamente para poder ser mucho más ágiles en el proceso de entendimiento del cliente y por último eh, eh, obviamente están buscando cómo poder desarrollar también una experiencia unicanal a través de diferentes eh, canales entonces eh, en la opción de internet de las cosas todavía es muy baja en este sector eso hay que reconocerlo y, y eso depende también del segmento, depende del target, depende también de la conectividad y la infraestructura asociada a ese tipo de tecnologías. Entonces, principal reto que quiero dejar es el tema de escalamiento, es algo que estamos trabajando progresivamente, que también depende de la financiación porque al final desarrollar esa escala pues, requiere un, una inversión alta en infraestructura propia, que muchísimas de estas empresas pues, todavía están en una etapa temprana para poderlo obtener. Interesante lo que mencionas uh, y ahí mencionaste hace unos años la parte de regulación uh, y pues sin, sin como darte ningún, ningún, ninguna guía, Felipe, desde el punto de, de aso bancaria y, y desde, desde tu opinión, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los mayores retos que, que nos hemos visto en el, en, en el mundo de fintech y internet de las cosas? Yo creo que los grandes retos, eh, en primera medida, estuvo el reto regulatorio. Yo creo que Colombia ha avanzado desde 2014 a 2021 en comenzar a generar regulación prudencial, entendiendo que entraron y están entrando todo el tiempo nuevos actores al ecosistema financiero, eh, desde las mismas FinTech, eh, ahora entrarán las big tech y Neobancos, y comenzaba a haber un trabajo colaborativo entre las diferentes eh, entidades o actores de un ecosistema financiero. Un mensaje que siempre he, he dado en todos los foros es comenzar a desmitificar, que la banca tradicional y las FinTech son antagonistas y se están canibalizando y son enemigos, trabajamos colaborativamente todo el tiempo. Las FinTech pre prestan soluciones de tecnología de avanzada y también muchas veces llegan donde la banca tradicional no puede llegar. Nosotros aplaudimos que haya competencia, aplaudimos que haya entrada de nuevos jugadores, que supla algunas necesidades del mercado y el principal reto que hubo inicialmente fue lo que te comento en cuanto a los cambios regulatorios, Vemos con buenos ojos que sobre el 2014 se reguló la entrada de las CEPES, que son las sociedades especializadas en, en depósitos y pagos electrónicos. Eh, luego también la creación del, del INNOVA, al interior de la superintendencia financiera, y, y permite que haya un hub de, de creación y de llevar nuevas iniciativas desde las fintech y la banca tradicional. Y, y, y, un, y un hito principal fue el, el, el cambio en el régimen de inversión de las entidades financieras eh, con el decreto 2443, que permitió eh, la inversión en las, eh, en, en las fintech por parte de, la, de las entidades financieras y también el decreto del mismo año en materia de crowdfunding a partir de, del mercado de capitales. Entonces, vemos que el regulador comienza a entender la entrada de estos nuevos jugadores y, y genera un ecosistema regulatorio que permite que puedan trabajar en partnership la banca tradicional con las fintech. Eh, un poco de, de, de la configuración o la naturaleza de las fintech eh, Entendamos que existen en realidad 10 categorías. Hay fintechs dedicadas al, al crédito digital, al lending, eh, apalancadas con private equity o, o, o con recursos de, que también se fondean de multilaterales y, y, y, so, y generan soluciones financieras para muchos consumidores, empresarios, emprendimientos, microempresarios, que la banca tradicional, por la regulación prudencial y el sistema de administración de riesgo de crédito no puede llegar. Pero qué bueno que lleguen este tipo de soluciones y no que las necesidades crediticias de este nicho de mercado terminen agiotistas o en gota a gotas. Qué bueno que puedan existir otros actores que permitan eh, prestar servicios financieros, eh, pero también vemos que hay otras categorías. Vemos que hay fintechs en materia de pagos digitales, dentro del nuevo sistema de pagos digitales, y pues todos conocemos el cambio que hubo recientemente en el sistema de pagos de bajo valor, que permite adquirentes no vigilados, Muchas pasarelas animarán a convertirse en adquirentes y una reconfiguración en todos esos actores del sistema de pagos. También vemos que hay fintechs en materia de finanzas empresariales, en materia de identidad digital, lo que mencionaba Edwin en materia de criptoactivos y blockchain. Eh, y, y esta mayoría de fintechs trabajan muy de la mano en la creación de productos y servicios financieros digitales apalancados con la misma banca. Eh, el Open Banking va a ser un habilitador para democratizar el acceso a la información del consumidor y también el diseño de productos financieros eh, a favor del consumidor financiero. Yo creo que, eh, independientemente de la, la camiseta que tengamos frente al ecosistema, debemos colocar en el centro de la ecuación al consumidor financiero, generar soluciones y generar estabilidad y confianza en el sistema. Sí, muy interesante lo que mencionas, Felipe. Hay un, hay un par de temas que han surgido ahí de, de las respuestas de ustedes. Voy a empezar contigo, Felipe, uh, hablando de la regulación. Yo me acuerdo que tuve una reunión. De hecho, cuando esta empresa británica de remesas estaba entrando en el mercado, yo tuve una reunión con las bancaria y aprendí un poco de las regulaciones y como las, la, los criterios para montar como una entidad financiera aquí en Colombia. Uh, mi pregunta y después te lo voy a hacer a ti, Edwin, uh, con tu sombra de Latam Fintech, uh, es Felipe, en cuanto a los otros países de la, de la región, cómo estamos posicionados aquí en Colombia? en la parte regulatoria? ¿Estamos mucho más abiertos que otros países? ¿Es más difícil entrar al mercado colombiano o, o, o crear una entidad aquí en Colombia? No, Colombia está muy bien posicionado eh, en materia del ecosistema y entrada de nuevos jugadores. Actualmente, Colombia tiene el tercer ecosistema más grande en materia de fintech. Eh, principalmente está Brasil, que tiene 771 fintechs, seguido de México con 441 Colombia estamos en tercer lugar con 322 fintech registradas eh, y, y nos sigue Argentina con 268. Si vemos un poco del comportamiento de la regulación en los diferentes ecosistemas, vemos que hemos hecho o hemos abordado los mismos temas, pero de una manera lineal o, o, o desarticulada. Si tú ves, por ejemplo, eh, la ley fintech de México, la ley fintech de México trata de las fintech trata de la, de, de, del crowdfunding, trata del régimen de inversiones, eh, trata de las billeteras electrónicas, tiene bajo de una sola ley, ley marco todos los eh, desarrollos que te he mencionado que nosotros lo hemos hecho de 2014 a 2020, pero a partir de diferentes eh, o leyes o decretos o, o, o, o resoluciones que terminan abarcando la materia. Esto no significa que ya llegamos al punto final y que estamos al día en todo lo que tenga que ver con marco regulatorio se vienen dos retos muy importantes que hace parte de, de las tendencias y megatendencias eh, en los ecosistemas financieros del mundo uno, la regulación en materia de open banking y con el regulador estuvimos trabajando todo el primer semestre en cuáles deben ser las buenas prácticas que tenemos que aprender entre open banking open finance o open society y entender cómo funcionan ecosistemas tipo Reino Unido, Comunidad Europea pero también qué ha hecho el sudeste asiático, qué ha hecho Singapur, cómo lo ha abordado Australia, cómo lo ha hecho Estados Unidos, si debemos contar con un marco regulatorio estricto o mixto, voluntario, como está manejando Brasil o México. Entonces, dentro de la agenda regulatoria se viene el tema de Open Banking. Y un segundo tema que no podemos tapar el sol con un dedo es la regulación en materia de criptoactivos y, y las plataformas Exchange. Eh, no podemos eh, faltar a la verdad y entender que, que, que no existen, eh, son criptoactivos o activos intangibles que llegaron para quedarse. Eh, toda la comunidad internacional pues tiene los ojos puestos en, en El Salvador, en la medida que aceptaron como moneda de curso legal el Bitcoin, eh, que eso va a generar unas, gra unos grandes retos en materia de, de política monetaria que naturalmente no la tienen y por eso buscan un fondo, una fiducia de estabilidad del precio del Bitcoin. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo?, con inversionistas o con conglomerados financieros que tienen operación en El Salvador, y ese entendimiento entre las bancas centrales por el reconocimiento del Bitcoin, que podemos decir que es la única criptomoneda, porque sí es moneda reconocida por lo menos por una nación, eh, pero la, la regulación en la materia es, es eh, inevitable. Vemos diferentes proyectos legislativos que quieren comenzar a, a trabajar en la regulación de la sección principalmente, y también actualmente en el sandbox regulatorio de la superintendencia están las nuevas alianzas eh, en materia de operaciones de cash-in y cash-out entre bancos o banca tradicional de la mano con esas exchanges tipo Binance, eh, Buda, para poder entender y aprender de ellos también sus estándares en materia de identidad digital y el track record de las operaciones. Entonces yo creo que esos dos temas van a seguir dentro de la agenda y en la evolución de la regulación fintech. Eh, Sí, muy interesante. Y esa misma pregunta para ti, Edwin, perdón. Um, no sé si sea más interesante desde tu, desde tu sombrero de, de Open Vector, de Reino Unido hacia Colombia o de Latam Fintech. Pues bueno, Felipe hizo ya un overview muy completo. Sí. De todo el escenario regulatorio. Yo quiero compartirles un poquito eh, lo, lo que nosotros mm. estamos viendo y resume perfectamente lo que nos compartía eh, Felipe, efectivamente hoy Colombia, estamos en el mapa mundial de la innovación financiera precisamente en que hemos hecho una serie de cambios institucionales precisamente para poder impulsar y, y poder detonar la innovación financiera. Eso es algo que hace unos años eh, no teníamos ese privilegio, hoy tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que destacarlo y precisamente porque hemos seguido a los referentes mundiales en esto. O sea, hemos visto cómo se ha desarrollado todo el ecosistema fintes de Londres y de Singapur, y hemos eh, precisamente trasladado esas mismas prácticas desde los reguladores, desde el sector público y el sector privado para precisamente eh, crear esos, es, eliminar o poder reducir esas barreras de entrada para que entren nuevos jugadores. Uno, con una articulación interinstitucional, tanto en el sector público y privado, una coordinación público-privada precisamente para poder eh, definir cuáles son esos cambios institucionales que necesita el sector para poder avanzar. Eh, claramente no es solamente para las fintes eh, Generar unas mejores reglas de acceso, sino también para las entidades financieras que puedan ir a una mayor velocidad, donde podamos eliminar esas ineficiencias que hayan en cargas regulatorias que, de, de, de cierto modo, pues afectan la experiencia de usuario generan mayor burocracia y en donde las entidades financieras eh, pueden llegar a mayor escala y llegar a segmentos, de cierto modo, desatendidos. Segundo, las entidades financieras, las autoridades financieras, tanto la, el Ministerio de Hacienda como la Superior Financiera, han implementado esquemas de promoción en FinTech eh, que han sido copiados de hecho en otros países y, y en donde nosotros eh, eh, podemos decir que el resultado ha sido tremendamente positivo, tener una oficina de innovación en la superintendencia financiera, como la que hoy tenemos, eh, en donde no es más allá de ser una oficina de preguntas y respuestas para los innovadores de la banca y la industria fintech, es todo un espacio de acompañamiento para precisamente encontrar por un lado flexibilidades jurídicas, pero también desarrollar nuevos casos de uso. Hemos visto, por ejemplo, la apertura de fondos de inversión colectiva de manera digital, eso se hizo a través de la oficina de superfinanciera. Que tengamos una, un SADLAV 4.0 que sea agnóstico a las tecnologías exponenciales en la, para las entidades financieras, eso se hizo a través de esta oficina de innovación. Que lo que mencionaba Felipe, que podamos hacer cash in y cash out con criptoactivos, eso también se está gestionando a través de la superfinanciera. Hoy tenemos instrucciones y prácticas relativas a tecnologías de soporte en fintech. ¿Qué quiere decir eso? Eh, eh, Internet de las cosas las entidades financieras lo pueden apropiar ya mismo no necesitan pedir autorizaciones para esto la regulación que hoy tenemos es habilitante a la, a la utilización de tecnologías exponenciales en la operación bancaria, es decir, es que si algún día un banco quiere utilizar computación cuántica, lo puede hacer porque la regulación es agnóstica de eso eso es algo tremendamente poderoso porque hace unos años había de pronto un vacío sobre ¿será que yo puedo implementar ese tipo de tecnología? Al final Siempre y cuando se, tú era, seas eficiente en la gestión de riesgo, no me importa la tecnología que tú utilices. Y ese es el nuevo approach que están utilizando las entidades financieras para poder desarrollar nuevos modelos de onboarding digital, nuevas formas de vinculación, nuevos, nuevos modelos de mantenimiento de clientes. Hoy tenemos normas de, muy claras, siguiendo los estándares internacionales de seguridad, la información y protección de datos. Estamos en las discusiones de cuál debería ser el modelo más apropiado de Open Finance para Colombia. Eh, eh, a veces quisiéramos que el modelo del Reino Unido fuera el idóneo, pero también sabemos que tiene sus debilidades, que hay unos, unas ineficiencias. Entonces también queremos encontrar el mejor modelo tal como hemos, hemos sido innovadores implementando políticas públicas para promover la inclusión financiera. Yo sé que en Colombia hemos llegado a un modelo que definitivamente tenga sentido y finalmente eh, pues promueva la inclusión financiera, que es nuestro principal objetivo como industria. Entonces, y, y hay una gran serie, hay una avalancha poderosa de cambios institucionales en el último año, eh, es increíble pensar que hace unos años yo me acuerdo que presionábamos a los reguladores, oiga, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos esto? Ahora, la, ahora el rol es diferente, ahora el, el, el regulador es el que nos pone a trabajar porque cada vez vemos, viene un nuevo decreto, viene un nuevo proyecto, viene una nueva agenda normativa en, en pro de impulsar la innovación financiera. Más allá de favorecer a un jugador X o no, finalmente aquí lo más importante, como bien lo decía Felipe, es poner en el centro al consumidor. Todo esto tiene un propósito de finalmente generar, generar más acceso, más uso, más transaccionalidad y sobre todo más penetración de crédito. Muchas gracias, Ewen. Sí, muy interesante eso. Y, y, y la comparación con el Reino Unido, con Singapur, lo que mencionó Felipe, es, es bastante bastante pertinente, sobre todo para un país como Colombia, que está tratando de, de llegar a esas alturas, de, de como ser el ejemplo, como dijeron, de, de la región. Y ahí mencionaste algo muy importante, Edwin, que, que son dos palabras mágicas, supongo, que en todo este mundo de, de finanzas y fintech, que es la inclusión financiera. Um, mi siguiente pregunta, empezando contigo, Felipe, y supongo que una de las, de las respuestas va a ser la inclusión financiera, pero ¿cuáles son las ventajas? o ¿Qué ventajas ha generado la creación de nuevas soluciones tecnológicas para el sector de finanzas? Lo que buscamos es llegar con una propuesta de productos y servicios financieros digitales que se ajuste a la necesidad del consumidor. Y creo que ese es el verdadero reto. No podemos pretender que la misma camisa bueno. le quede bien a todas las personas. Y si la necesidad de un consumidor es tener un depósito de electrónico, una billetera electrónica porque tengo que ofrecerle una cuenta corporativa tenemos que tener la capacidad de diseñar productos pero partiendo de la base de la necesidad del consumidor y esto se ha hecho de la mano con las fintech y los laboratorios de innovación que tienen al interior cada las entidades tenemos grandes retos en materia de inclusión financiera pero yo quiero desagregar un poco la inclusión porque cuando hablamos de materia de inclusión tenemos que pensarlo desde el acceso, el uso, la calidad y el bienestar, que son las cuatro dimensiones de la inclusión financiera, pero también en materia de profundización debemos hablar del de acceso a productos de depósito, a crédito formal y a portafolios de inversión. ¿Qué sucede? Que cuando vemos las cifras de inclusión financiera en Colombia, estamos con muy buenos números, estamos con un nivel de inclusión financiera del 87,1%, 8%, eso significa que 36 millones de adultos colombianos tienen al menos un producto financiero. En principio parecen buenas cifras, pero cuando ahora vemos, no el acceso, sino el uso real, no vale de nada contar con un producto, pero no lo, no lo he movido en los últimos tres meses. ¿Cuál es el indicador de uso de los productos financieros? Y nos bajamos de un 87% a un 72%. Tenemos una diferencia de 15 puntos, que lo es todo, porque ya pasamos de 36 a 26 millones de de, de adultos que está usando los productos financieros. Y necesitamos comenzar a generar esa cultura de uso. Tenemos retos en educación financiera, educación financiera, la adopción, de, la adopción de canales digitales y promover y diseñar nuevos productos y servicios financieros. Si logramos el mayor uso, vamos a generar cultura de ahorro, cultura transaccional y lo que va a permitir es llegar al siguiente paso en materia de inclusión, que es el verdadero reto, que es el acceso al crédito formal. No hacemos nada generado una propuesta de productos de depósito, pero cuando el emprendimiento, el microempresario, o la persona quiere tener acceso a un crédito total se le niegan todas partes y terminan agiotistas. Debemos dar ese siguiente paso en, en acceso al crédito. Y, y como le reiteraba, si la regulación prudencial pone algunos estándares en materia de administración de riesgo crediticio en las entidades, y si fintechs pueden lograrlo, qué bueno que existan actores como las fintechs que puedan llegar con esa propuesta a donde la banca no puede llegar algo que debemos siempre tener presente y es que de cada 100 pesos que presta la banca 86 vienen del ahorro del público y 14% son el equity entonces tenemos una responsabilidad de la administración de recursos del público que muchas veces limita el análisis de riesgo esto no significa que la banca se deba quedar quieta yo creo que debe apalancarse en el conocimiento de alianzas con las fintech, el modelo de credit score, de eh, eh, en crediticios diferenciales, que le permita tener un perfil de riesgo mucho más ajustado eh, del, del, del, del comportamiento de los consumidores, y trabajar en partnership para llegar con mayores soluciones, pero nuevamente partiendo de qué es lo que necesita el consumidor financiero. Pues sí, muy interesante, Edwin. Eh, Felipe mencionó... Eh... Eh, interesante que estemos ya llevando la conversación hacia la última dimensión de la inclusión financiera. Siempre hablamos del tema de acceso y uso, pero nunca hablamos de bienestar, de calidad financiera. Uh -huh. Y es otro discurso grandísimo, pero bueno, ojalá algún día lleguemos a, a poder empezar a medirnos esas dimensiones porque es, todavía no lo estamos midiendo como país. De acuerdo. Y incluso aquí también traigo las cifras de Felipe, que, que ya mencionó muy bien para el mundo B2B, eh, en el B2C, pero pensemos en el mundo B2B que es donde también hay unas barreras tremendas por trabajar y si a mí me dicen dónde una aplicación real de IoT es aquí, pensemos que en Colombia hay más de 5 millones de empresas tanto personas naturales como jurídicas eh, y pero jurídicas más o menos 2 millones 500 de las, sola, de las cuales solamente el 36.2% están dentro del sistema financiero 923.000, de esas 923.000, 624, 624.000 el 24.6% tiene un producto financiero activo vigente con el sistema, 608 mil, un producto de depósito, 284 mil, un producto de crédito y solamente el 8.5% tiene un producto de crédito comercial por el cual uno cree que es el que una empresa empieza a construir una historia crediticia. Entonces, eh, hay un reto grandísimo, si bien podemos aplaudir que tenemos niveles de inclusión financiera en el mundo B2C, genial, tenemos de los mejores niveles de bancarización del mundo, pero claramente, si nos vamos al mundo B2B, ahí tenemos el reto de punta a punta por trabajar. Entonces, yo creo que este desafío de inclusión financiera eh, que tenemos para las, las empresas, las mipymes los negocios, eh, es un océano azul en este momento en donde cualquier participante puede entrar y definitivamente poder ayudarle a potenciar las ventas de los negocios, eh, ayudarles a su crecimiento y donde está todo por hacer. Las MIPIMES por dentro son un desorden entonces cualquiera que pueda hackear de alguna en el buen sentido de la palabra la forma en cómo podemos vincularlos al sistema financiero para que puedan crecer más eh, eh, definitivamente de jugar va a ser un jugador muy importante internet de las cosas yo le veo muy, muy, muy un, un, un motor interesante ahí para habilitar precisamente esa inclusión porque finalmente pensemos que una mipyme un pequeño negocio sea, se sube a internet de las cosas empieza a disponer dispositivos móviles conectados a internet y con eso puede recibir recaudos sin contacto, con eso puede empezar a originar vaina, opa pay later, sin contacto todo a través de eh, este tipo de comunicaciones, entonces eso ya está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa y yo creo que pues en Colombia eh, ya nos estamos dando cuenta que también tenemos que pensar en, en la formalización empresarial de, de, de este segmento Muchas gracias, Edwin. Gracias a ti también, Felipe, por esas respuestas. Ahí pensando un poco en lo que, lo que ustedes acaban de hablar uh, y es algo que les quería preguntar cuando estaban hablando de la regulación y realmente fue, Felipe, cuando tú mencionaste como esa, ese choque, esa competencia entre la banca tradicional y las fintech. Uh, desde mi punto de vista, que es pues obviamente un poco más ignorante de, de, de que, que la de ustedes. Um, lo que yo estoy viendo en Colombia es que los, los, los bancos tradicionales se están adaptando y están sacando estos estos productos no tradicionales para. Poder ganar más clientes, para poder como trabajar con las las, las empresas pymes uh, para para para poder trabajar o, o, o ofrecer créditos a personas naturales o empresas chiquitas. Um, ¿Cómo ha sido esa, ese conflicto en cuanto a, porque lo que, y corríjame si estoy equivocado, en un país como el Reino Unido son entidades totalmente nuevas que están sacando productos nuevos y están sacando eh, soluciones nuevas y lo que yo estoy viendo es que siguen siendo las mis, los mismos bancos como Banco Colombia, como Da Vivienda, con esos, esas plataformas de pagos, con esas, es, esos créditos para pymes. Um, ¿Eso sí es verdad que en Colombia todavía los productos fintech, esos créditos que estamos hablando, todavía son gobernados o, o, o, o, o, o los dueños de esos son los bancos tradicionales? ¿O estoy equivocado? Creo que hay espacio para todos los actores. Si bien la banca... Eh, comenzó a trabajar desde sus centros de innovación en el diseño de productos y servicios financieros. Lo hacen a partir de laboratorios in-house que tienen al interior de sus bancos, o lo hacen en alianzas con las fintech para co-crear. Creo que hace rato pasamos de una era de los imperios a una era de las alianzas. El trabajo colaborativo es el futuro del ecosistema financiero. Vemos cómo bancos tradicionales se han aliado con unicornios para generar nuevas eh, entidades financieras 100% digitales, apalancarse en las tecnologías y en las licencias que tenga cada una de ellas y generar diseño de productos financieros. Yo creo que el tema de Open Banking va a generar una revolución en la democratización del crédito y en las canales de distribución, porque si inicialmente la visión, desde mi punto de vista errada, del Open Banking era que le iba a obligar a la banca a tradicionar a abrir los datos que tradicionalmente han custodiado para que terceros las trabajen en el diseño de productos y servicios financieros, estamos viendo el vaso medio vacío. Si vemos el Open Banking como una oportunidad de democratizar el acceso a la información, de trabajar colaborativamente y generar esquemas de Banking as a Service, que hemos visto en otros ecosistemas, lo que va a permitir es monetizar este tipo de información, darle un insumo muy grande a las Pintech que tienen mucha tecnología y muchas ganas de trabajarla y poder generar soluciones nuevamente al favor del consumidor. Vemos cómo lo han hecho otros ecosistemas, vemos cómo ha funcionado el software as a service y ahora el banking as a service también llega para suplir esas necesidades. Sin irnos muy lejos, veamos los ejemplos que están en México. En México vemos la alianza que tiene el BBVA con Uber y crearon su, su billetera digital dentro de la interfaz de Uber porque Uber se dio cuenta que sus afiliados no contaban con un producto de depósito para pagarle sus, sus comisiones por los viajes. Y esto logró que con una marca blanca, porque la licencia de, de captar recursos del público la sigue teniendo el BBVA, puedan contar con una billetera electrónica desde la interfaz de Uber. También vemos entonces ejemplos como el Banco Sabadell y, y el sector de telecomunicaciones con telefónica. Y por eso, Edwin lo mencionaba muy bien y, y, y ha sido parte de lo que hemos querido eh, promulgar, no veamos la visión del Open Banking como Open Banking, veámoslo como Open Finance, porque si ustedes me preguntan si los únicos que tienen información relevante de un consumidor es la banca, eso no es cierto. Y que se trate de una ley del embudo, que los bancos abren datos para que terceros trabajen, la banca también tiene interés en conocer información transaccional de, otros, de otras industrias. Qué bueno que el sector asegurador abra sus datos. No le interesaría a terceras o cuando la misma banca, conocer los perfiles de riesgo, de sinestralidad y hábitos de pago que tiene el sector asegurador. ¿Qué cantidad de información pueden tener nosotros el sector retail? De nuestros hábitos de compra, de consumos, de marcas. ¿Qué tipo de información tiene el sector telecomunicaciones? Que a partir del monitoreo de las apps que tenemos en el celular, sabemos si trotamos en la mañana, si lo hacemos en el parque de Ray, si paramos en masa a tomarnos un café. ¿Cuánta información valiosa que es del consumidor? Y a partir de la apertura de los datos y de una adecuada gestión de la Vias data permita diseñar productos y servicios financieros que se ajusten a las necesidades. Entonces, no creo que la única solución, o que siga siendo la banca los únicos que están generando eh, productos y servicios, yo creo que nuevamente estamos en un mundo de alianzas y, y el futuro de este ecosistema es trabajar colaborativamente desde una visión de open society, y open data, y la apertura recíproca donde todos podamos ser proveedores y consumidores de datos. Gracias Felipe. Edwin. Felipe lo mencionó muy bien, esa, esa, esa posición antagónica de Vancouver versus Fintech la superamos hace mucho tiempo y de hecho hay países todavía donde todavía existen esas fricciones, aquí por fortuna no tuvimos eh, ese tipo de discusiones, eh, incluso al contrario, fuimos pioneros y, y, y el doctor Felipe es de los que más promueve esto de del, del, del, del, del, la iniciativa de integración de cómo construir modelos de colaboración entre entidades financieras y startups. ¿sí? Entonces, porque claramente una entidad financiera, sea cualquiera, fiduciaria, banco, comisionista de bolsa, tiene una arquitectura tan robusta, pero es tan robusta que no puede entregar la misma experiencia de usuario como si lo hace una finta o una startup. Y por otro lado, la finta tiene un equipo tan dinámico, eh, pero, eh, que puede ir a cualquier velocidad, pero tiene una capacidad instalada tan reducida que no lo puede escalar como si lo hace una entidad financiera. Entonces, claramente hoy se habla de su y yo también tengo otra infografía para mostrarles el escenario de cómo, está, cómo, estamos, cómo se están creando esas integraciones en Colombia, en donde las entidades financieras se están apalancando sobre el ecosistema para desarrollar nuevas capacidades, para llegar a nuevas demandas, nuevos segmentos, nuevos mercados. Por un lado, creando sus fintas cooperativas, ¿cierto? Es decir, creando sus propias, incubando sus propios negocios digitales. Eso es válido, eso es legítimo, eso es parte de esta carrera de innovación. Segundo, como bien lo Felipe lo mencionaba, modelos de banking as a service donde entidades financieras facilitan su licencia y su infraestructura, su infraestructura a nuevas marcas no, no financieras para que puedan proveer servicios financieros de manera conjunta o directa. Y tercero, haciendo inversiones en venture capital o, hacia, o, o, o, o dando financiación vía deuda de riesgo para este tipo de startups o emprendimientos. Entonces el régimen de inversiones permite esto y esto no es precisamente para tener una posición controlante dentro de las startups, al contrario, eso es para crear ecosistemas. Estamos en un nuevo mundo donde no hay que tener ni visión ni de producto, ni visión de cliente, hay que tener visión de ecosistema y lo que finalmente le están apostando todas estas entidades, tipos de alianzas con fintech y startups es creando ecosistemas. Eso beneficia al consumidor porque va a tener en un solo lugar todos los servicios y no se va a salir y no va a irse a otros Ecosistemas informales como lo puede ser el gota gota, el efectivo, etcétera. Súper. Pues sí, uh, esa, es, esa es la realidad y, y ahora pues ya llevamos 45 minutos de esta charla y no hemos men mencionado la pandemia. Uh, entonces pues eh, todo lo que ustedes planeaban desde 2014, como mencionó Felipe, hasta que fue enero 2020, uh, supongo que todo ha cambiado un poco, que sea eh, la forma en que piensa un cliente, la forma en que eh, la gente accede a sus cuentas bancarias, la, gente, la forma en que la gente está pidiendo créditos. Entonces, me gustaría saber eh, la opinión de ustedes, empezando contigo, Edwin. ¿Crees que el uso de los dispositivos Internet of the Things o Internet de las cosas en el sector de las finanzas ¿seguirá en auge en un par de años luego de que termine la pandemia? ¿O cómo crees el futuro de este sector para después de, de que pase coronavirus? Pues mira, no tengo cifras oficiales de qué tanto IIT está penetrando en el uso de servicios financieros digitales. Pero yo tengo, hay un hecho contundente que yo creo que valía que hay una alta adopción Y pensemos... ¿Cuántas personas en este momento hoy están haciendo pagos sin contacto en vez de pasar un plástico a través de una terminal o una tecnología de acceso? Entonces, la opción ha sido bastante alta, precisamente por todos los efectos de la pandemia, y, y al final eso es IoT, porque hay una, hay una señal de internet que está viajando entre, entre dos, dos dispositivos, un celular y una terminal. Entonces, eh, si... Todo este tema de pagos de proximidad, pagos sin contacto eh, y que al final estamos viendo también una nueva generación de terminales que precisamente promueven e y hacen mucho más intensivo el uso de este tipo de tecnologías. Yo creo que definitivamente van a contribuir a acelerar es, eh, los pagos digitales en Colombia y de hecho en pandemia una de las cosas bastante eh, que tenemos que destacar y es que logramos finalmente invertir las curvas de cuánta plata viajaba por el sistema financiero eh, a través de canales digitales. La relación era 40-60. Antes de pandemia, eh, 40% del monto de las operaciones manutarias viajaba a través de canales no digitales o canales físicos. Llegó la pandemia y eso se invirtió. E incluso esperábamos que después de, la, de que super, de pasaran los primeros aislamientos, eso tuviera un cambio y al contrario, se mantuvo. Seguimos en hacer relación 40-60. Entonces, eso es, una, eso, es una, eso es una validación de que definitivamente los pagos digitales siguen subiendo, las tecnologías que facilitan eh, esos pagos digitales cada vez están adoptando más, el tap to phone vienen más cosas, viene ahorita la liberación de las antenas de, de, de Apple de Android para poder aceptar este tipo de pagos, entonces eh, obviamente tenemos otro grande reto y es qué pasa con toda la plata que no viaja dentro del sistema financiero, que ahí obviamente el efectivo es el número uno y en donde yo sí creo que en el momento que logremos que los pagos digitales sean en línea, sin costo, interoperables, que tal como puede hoy funcionar en el efectivo, pues finalmente vamos a, a lograr pues que reducirlo totalmente como queremos. Entonces, IoT funciona, ayuda más, hay más tecnologías, eh, pero también hay un tema de mentalidad y cultura que, vemos que tenemos que trabajar con el consumidor. Es increíble que todavía hay comercios que se asombran cuando uno paga con el celular, sencillamente porque tiene esta etiqueta. Y uno dice, es que eso ya estaba hace mucho tiempo. Entonces, eso es IoT, todavía nos sorprende y es un reto generacional que tenemos que trabajar con los comercios para educarlos sobre el uso de este tipo de tecnologías de proximidad. Sí, muy interesante, Edwin. Y la misma pregunta para ti, Felipe. ¿Cómo crees que la pandemia nos ha cambiado, nos va a cambiar y cómo va a ser como el resultado de dos, tres años ahí? como preocupados por el contacto, por la forma en que hacemos nuestro banking? Claro, déjame compartirles una diapositiva que muestra al cierre de 2020 cómo fue el uso de los diferentes canales eh, transaccionales para la banca. Eh, como vemos en, en, en pantalla, del total de número de operaciones eh, en el sistema financiero para el cierre de 2020, el 52.8% se hizo a partir de telefonía móvil, seguido por internet, al 20,1%, y comenzamos a ver canales tradicionales que ha tenido la banca, como son los cajeros automáticos, datáfonos, corresponsales bancarios y la red de oficinas, a tener cada vez menos números. Fíjense en oficinas, el número de operaciones únicamente representa el 3,6%. Y lo que mencionaba Edwin, si vemos la evolución en la participación por montos y el cruce entre los canales físicos y canales digitales, ese cambio cultural y ese uso de canales digitales comenzó a cruzarse incluso antes de la pandemia. Sobre el de 2018 vemos que por montos comenzaban los canales eh, digitales a tener mejor participación y obviamente eh, la pandemia fue un driver para terminar impulsando eh, este comportamiento frente a los canales digitales y las oficinas. Para el cierre de 2020, el primer trimestre de 2021, el 48% de, de, de las transacciones a partir de su monto se hacía por canales digitales. Y en of las oficinas únicamente el 25,7. Y no me refiero al número de operaciones, sino al monto transado por cualquiera de estos canales. ¿Qué nos deja ver esto? Que los canales digitales llegaron para quedarse y cuando van los canales pueden ser canales propios y no propios. Por eso es importante el Internet of the Things, también importante las alianzas y el Open Banking, porque existen los canales digitales de la banca tradicional. La banca tiene su app, y la banca tiene su sucursal virtual. Cuando hablamos de esquemas colaborativos, nos preguntamos, ¿cuántas veces al día o la semana entra una persona a la app de su banco? Una vez al día. ¿A la sucursal virtual de su banco? Una vez a la semana. Perfecto. ¿Dónde están los consumidores? ¿A qué interfaces están acudiendo? ¿Cuántas veces al día entra una persona a WhatsApp? ¿Cuántas veces al día entra una persona a TikTok o a Instagram o a cualquier eh, super app cívico o Rappi? Entonces, ¿a qué canal está acudiendo el consumidor? ¿Dónde debemos llevar la propuesta de valor? ¿A qué canal? A canales de terceros, si esto se hace a partir de Internet of Things y también de entre las alianzas que existan, entre sectores como las fintech, la banca tradicional y terceros que abran sus canales de... Eh, sus canales de comunicación, sus canales digitales pero la oferta futuro eh, sigue siendo en canales digitales completamente, el tema de pagos es fundamental eh, vemos eh, en, en, en países de la región que han avanzado en cámaras de pago inmediato, vemos lo que hace Brasil con FIX, vemos lo que hace México con CODI comenzamos a generar y a romper esas barreras porque necesitamos la interoperabilidad en las transferencias de banco a banco. No debería ser un obstáculo preguntarle a Edwin para una transferencia electrónica dónde tiene su cuenta y si por favor me indica el número de cuentas, si es corriente, si es de ahorro, y déme su número de cédula. Las transferencias interbancarias deberían tener una agilidad mucho más abierta, la interoperabilidad de códigos QR también, porque lo que hemos visto es un avance en generar ecosistemas de códigos QR cerrados, pero qué bueno que contemos con una interoperabilidad entre diferentes productos de depósito, entre los mismos que tienen las CEPES, los que tengan la banca tradicional. Entonces, hacia allá es que tenemos que avanzar. Y eso lo vemos a partir de esas alianzas, lo vemos a partir de Internet of the Things, eh, que nos va a permitir la apertura de datos y que el consumidor tenga diferentes canales de comunicación. Vemos el caso que ahora desde Alexa de Amazon puedo preguntarle por mis, eh, mi balance sheet, ¿cómo está...? mis hábitos de pago, y esto se permite porque a partir de un canal eh, conectado naturalmente al Internet y a partir del Internet of the Things, que Alexa pueda procesar información transaccional o información que tengo en mis cuentas, y eso es Open Banking. Eso es permitirle consumir y verificar mis saldos de productos de depósito y de crédito. Entonces, vamos a continuar trabajando con estas líneas. Esto no significa que los canales físicos van a desaparecer se van a reconfigurar. Nosotros no somos los únicos que estamos pre preguntándonos cómo debe ser la atención hoy en día de los canales físicos. Si vemos las tendencias en Reino Unido, en Estados Unidos, en Singapur, cómo es la reconfiguración de los canales físicos, nos lleva a una respuesta a la omnicanalidad. De una persona que acude a una sucursal física puede hacer operaciones desde una pantalla táctil, desde un chatbox, desde una atención de un consultor pero tiene una red de servicios y diferentes canales presencialmente para sus sus necesidades. Entonces, creemos que hacia allá es que estamos llamados a avanzar, pero nuevamente, trabajando colaborativamente entre todos los actores del ecosistema y colocando al consumidor en el centro de la fusión. Uf Pues yo creo que hay, hay mucho avance, ¿no? Hay, hay, hay que... Hay, falta mucho progreso, falta muchas cosas que hacer para, para que estemos a ese nivel. Um, y lo que, lo que mencionaron, sí, como la la cantidad de personas que pagan con el teléfono, con el contactless, eh, está disminuyendo, pero aquí en Colombia, por ejemplo, um, es, todavía es, es imprescindible cargar efectivo. Uh, si es por comprar el chicle o ir a una tienda a comprar un tinto o una empanada o sea, todo es a, a través del, en general, ¿no? Creo que a, a través, perdón Ese es el reto. Cuando sí. vemos, y él lo mencionaba, mire, el, el, el verdadero problema es el sobreuso del efectivo. Uh -huh. Y que hay muchas industrias y muchos ecosistemas que solo funcionan a partir del efectivo. Si miramos un poco de los hábitos de pago, y también miramos un poco la información desagregada por rasgos sociodemográficos, por nivel de escolaridad, vemos informaciones completamente diferentes. Vemos que pagos por encima de 200 mil un grado de escolaridad eh, de educación superior, el uso de canales digitales o pagos electrónicos es mucho más alto que de canales del efectivo. Pero hay un común denominador, sin importar la certificación, el grado de escolaridad, son las transacciones por debajo de 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque lo estás mencionando, Michael, dentro del ecosistema cerrado nuestro. No estoy hablando ni siquiera de salir de las ciudades capitales de los departamentos. Estoy hablando que nuestra vida en sociedad, en nuestra localidad, si queremos interactuar con la tienda de barrio, con la droguería, con la cigarrería, con la lavandería, si no tienes efectivo, no hay manera en que lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque el verdadero reto es permitirle a estos comercios y microcomercios contar con métodos de pago diferente al efectivo. Tenemos que reducir las tasas de adquirencia tenemos que reducir las comisiones para que puedan contar con, uh, con medios de alternativos de pago electrónico diferente al efectivo. No es porque no quieran muchas veces adoptar nuevas medidas, sino que las mismas comisiones, a partir del número de actores que hay en un sistema de pagos, se les lleva el único margen de utilidad que pueden tener un micronegocio. Vemos entonces que muchos micronegocios, los que estamos mencionando, para comprar la empanada que estás mencionando, Michael, comienzan a utilizar las billeteras electrónicas como pagos, en realidad son transferencias. Que no sí. no quiero entrar en esa diferenciación entre transferencias y pagos, pero lo que busca son alternativas. Y ya no vemos que vemos códigos QR estáticos en las tiendas de barrio o sí. en las flores que nos... Dicen, mire, pago diferente al efectivo, tengo David Plata, tengo Neki o tengo Pobre. Acá está el, el, el, el, el QR o, o, o escanea acá el, el, el código y, y lo que están buscando son soluciones. Lo que pasa es que no nos podemos quedar con, con una solución básica porque necesitamos es un progreso de las microempresas, necesitamos de seguir avanzando y que puedan crecer. Entonces, con soluciones tan limitadas va a haber un momento que no va a dar abasto. No podemos subsistir a punta de billeteras electrónicas para los pagos diferentes al efectivo. Debemos buscar la manera de democratizar y generar nuevas tecnologías que permitan abaratar el acceso a pagos electrónicos diferentes al efectivo. Dale, Edwin. Yo me acuerdo que alguna vez conversando con la Sobancaria, y esto también, incluso esto está sobre diagnosticado, Visa tiene un estudio de Cashless Cities muy bueno, donde alguna vez se entendió, se, se intentó identificar. ¿cuáles eran esas tres actividades económicas que si de alguna manera digitalizáramos los pagos, lográbamos un golpe contundente contra el sobreuso de efectivo? Uno, el recaudo de impuestos. Dos, el recaudo de servicios públicos. Y tres, el recaudo de transporte público. ¿sí? Entonces, ahí vemos que definitivamente tiene un rol muy importante el gobierno. ¿sí? Los pagos eh, del gobierno son muy importantes, hay que digitalizarlos. Y aquí en el punto de Bogotá ya vemos que existen diferentes métodos de pago, hay una oferta digital, pero vámonos a la región. Y ahí vemos que todavía hay, hay alcaldías que todavía recaudan sus impuestos a través de sucursales físicas. Entonces, ¿cómo vamos a reducir el sobreuso del efectivo? ¿Dónde, si a mí me preguntan, ¿dónde hay una aplicación directa a Internet de las Cosas para definitivamente reducir el sobreuso del efectivo? Es en transporte público. Que uno pueda, tú puedes subirte a un metro de Nueva York, a un metro de Londres. Y el pago es transparente y es totalmente invisible y uno no sabe en qué momento pagó y puede utilizar el transporte. ¿Cómo se utiliza eso? Con Internet de las Cosas. Yo creo que aquí tenemos, si queremos realmente aumentar la, el nivel de uso de tecnologías por, eh, de, de, de, de dispositivos portátiles y, eh, pues, y queremos cumplir este objetivo de digitalización de los pagos, pues busquemos un compromiso no solamente desde las, desde las grandes alcaldías, sino de todas las entidades territoriales en cómo llevamos Internet de las cosas, en pagos relacionados al transporte público. Eso, en fin, ya antes nos ayudaría al sobreuso del efectivo. Wow, pues muy interesante. Yo, yo creo que podríamos estar hablando de esto y, y, y la forma en que el gobierno recauda fondos durante todo el día. Uh, tenemos un par de preguntas del público. Uh, la primera es sobre, pues hemos hablado un poco de las regiones, hemos hablado un poco de Bogotá. La pregunta como tal es, ¿cuántas fintechs que usan Internet de las cosas fueron creadas en Bogotá? Mi pregunta va a ser un poco más amplia y es, pues esa pregunta sí es válida, pero al mismo tiempo, ¿estamos aprovechando Internet de las cosas y conectividad en las regiones o es simplemente en las grandes ciudades y Bogotá es el centro de todo? Pues mira, Michael, si quieres yo te ayudo con esa pregunta. Eh, ese tema todavía no está ahí mencionado aquí en Colombia, no sabemos... ¿Cuál es el stack tecnológico de las fintechs? Eh, sí te lo puedo dar de Latinoamérica. De hecho, aquí tengo una, un slide que puede complementar eso. Este es cuando les preguntamos cuáles son las tecnologías exponenciales que utilizan las fintechs. Normalmente siempre salen pues, aplicaciones mobile y web, analítica avanzada y APIs. ¿Dónde está Internet de las cosas? Es este puntico pequeño. 1.3% de las fintechs utilizan Internet de las cosas. La opción todavía es muy baja. Obviamente depende del modelo operativo, depende de, de cuál es el, el, el, el modelo negocio, etc. Entonces, eh, claramente necesitamos que más fintes utilicen este tipo de tecnologías, pero recordemos que al final Internet de las cosas está asociado a un tema de conectividad e infraestructura. ¿sí? Entonces, si queremos esto, como tú lo decías, si, tú, si queremos que esto permee en las regiones, pues tenemos que primero trabajar ese reto de infraestructura y conectividad que tenemos en nuestros, en nuestros países, en nuestro país y en nuestras regiones. Pensemos que solamente el 20% de las líneas celulares, pues todavía son, son apenas pospago, el resto todavía vive de las recargas, todavía cuidan sus datos y no van a utilizar datos para conectarse a otra señal de internet. Entonces, y pensemos finalmente cuál es la adopción o la conectividad que tienen en hogares, en comercios, de acceso a internet para poder precisamente conectarse a estas tecnologías y poder hacer pagos digitales, etcétera. Entonces, eh, más allá de cuál es el estado tecnológico, pues la discusión es, finalmente, qué estamos haciendo como país para poder tener mayor apropiación digital. El gobierno sé que ha hecho muchísimos esfuerzos en los últimos años, precisamente para ampliar esos niveles de conectividad, fibra óptica, banda ancha, etcétera, eh, pero todavía nos falta. Es increíble que uno sale a una hora de Bogotá y ya una de ellas empieza en 3G, 2G, etcétera. Entonces, pues hablar de internet de las cosas en esos lugares, pues nos va a quedar muy difícil. Sí, y pues en anécdotas personales, uno va de vacaciones a no sé dónde en Colombia y uno tiene que cargarse millones y millones de pesos porque pues no reciben tarjeta, ¿no? Ah, ese, es, ese es el caso en la costa, eh, como en Santa Marta y, y esas, esas zonas que uno sabe que tiene que encontrar un, un cajero y después como planear todos los días y saber cuánto cuesta el hotel, etc. Eh, Felipe. Bueno, yo creo que Edwin ha mencionado de, de las barreras estructurales que tenemos que mejorar. Y entender un poco la configuración de, de, de Colombia. Colombia es un país de municipios. Colombia es un país rural y rural disperso. Y los retos que tenemos es de conectividad. No hacemos nada con la mejor voluntad. Trabajar de la mano con las fintech, generar productos y servicios financieros digitales. Si la cobertura de internet no está llegando al sector rural y rural disperso. Nos quedamos con la tecnología en las manos. Debemos trabajar colaborativamente. Acá hay una necesidad y unos deberes de política pública. En general, mayor cobertura de Internet. Pero también tenemos un deber nosotros mismos, desde la industria, también de la mano con el sector de telecomunicaciones, de cómo buscamos soluciones a partir de la cobertura de Internet o de la red de telecomunicaciones que nos permita utilizar ese canal transaccional para productos y servicios financieros de cualquier envergadura yo creo que vienen grandes avances y de pronto dentro del, del, de, la, de la agenda de la política pública y lo que estaba mencionando Michael el viaje a Santa Marta eh, recientemente el, el 11 de agosto se expidió la resolución frente a peajes electrónicos comenzar a buscar la interoperabilidad es ilógico que para hacer una ruta Bogotá Medellín o Bogotá Santa Marta debo tener un fajo de billetes de esta envergadura para poder pagar los 14 peajes entonces ya vemos que comienza el desde el Ministerio de Transporte decir, tenemos que trabajar en la interoperabilidad de los peajes electrónicos, no nos interesa si es una vía primaria, secundaria o terciaria, si está administrada por el INVias o está concesionada por la ANI en, en, en el sector privado, tenemos que apalancarnos en el Internet of Things, tenemos que apalancarnos en los tags que tienen los, los, los vehículos para que únicamente con el paso por el peaje contra el saldo en la billetera se pueda hacer el pago. Hacia allá tenemos que avanzar. Entonces, sí servimos nosotros, insistiendo al Gobierno Nacional, al Ministerio de las TIC, en trabajar en la conectividad, pero diciéndole, no le estoy pidiendo que lo haga, estoy pidiendo que lo hagamos. Acá estamos nosotros, está el sector dispuesto a remangarse y mirar soluciones. Sentémonos con los sectores de telecomunicaciones, cómo podemos generar soluciones, pero necesitamos ¿no? que, que los productos y, y servicios que diseñemos puedan ser utilizados en la medida que haya cobertura de Internet y acceso a la red. Sí, y en, en términos de seguridad también. Uh, alguien de mi equipo me acaba de decir que en términos de seguridad en los peajes, por ejemplo, en los hoteles, en las personas que venden arepas ahí en la calle, o sea, que todo sea virtual nos ayuda a todos a estar más protegidos. ¿no? Um, sí, tenemos una última pregunta, tenemos tiempo para una última pregunta, que es de Felipe. Felipe nos pregunta, frente al sector microfinanciero, ¿Qué oportunidades de mejora se pueden promover? Uf, muy buena pregunta. Frente a las microfinanzas hay varios retos. Uno es comenzar a pasar de la informalidad a la formalidad. Si hablamos de la formalidad empresarial, eh, comercios que tiene un registro mercantil, un registro en el RUES, únicamente aparece 1.600.000, lo cual no es cierto. Se estima que más de un 50% de son micronegocios que no se han formalizado. Y por eso la importancia de políticas como el COMPES de emprendimiento y la Ley de Formalidad Empresarial, porque necesitamos comenzar a pasar de la informalidad a la formalidad. Tenemos un segundo reto, el sobreuso del efectivo, porque también en estos microcomercios cuando hablamos de una información básica, prudencial, para el, análisis de una, de, de, para el análisis de una operación crediticia, no contamos con la información, le preguntamos, ¿cuenta con un registro mercantil? ¿Está constituido como sociedad? Y no, y no necesariamente tiene que estar constituido como sociedad. ¿Está registrado como comerciante de manera independiente? No. ¿Usted factura? ¿Factura física o electrónica? No, no facturo. ¿Cuál es el histórico transaccional? No, yo recibo únicamente efectivo y efectivo únicamente para pago proveedores y para, y para, y para la transaccionabilidad con, con mismos clientes. Él me lo mencionaba, el tema de la evasión fiscal sigue siendo un reto muy grande. Entonces, si no contamos con esas herramientas, pues no hay manera de contar con una información básica que permita, en un análisis de riesgo, generar el crédito formal. Eso no significa que nos tenemos que quedar quietos, tenemos que acompañar a los micronegocios a generar habilidades gerenciales a generar y pasar de esa informalidad a la formalidad. Hay unos programas muy buenos que se llaman fábricas de productividad, los eh, impulsa las cámaras de comercio, también el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, porque vimos la necesidad que el microempresario confunde las finanzas personales con el emprendimiento. Tenemos que ayudarlo a generar este tipo de transacciones, generar una educación financiera que le permita contar con unos mínimos básicos para ser incluido financieramente y no que termine en manos de gota a gota. Si le preguntamos a un microempresario que cuál es el flujo de caja libre sobre el servicio de la deuda, no tiene ni idea. Tenemos que sentarnos con él y decir cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos fijos, y muchas veces estos microempresarios llevan la contabilidad en cuadernos, no importa, sentémonos y ayudémosle a dar ese paso hasta la formalidad. Entonces yo creo que en la medida que podamos avanzar en, en, en, ese, en ese punto de vista, debemos comenzar desde el acceso a productos de depósito y buscar darle el paso siguiente, que es el crédito formal. Él nos mostraba en sus final en, en, en, sus, en, sus, en su diapositiva. Cuando hablamos de inclusión financiera, decimos el 87.8% tiene nivel de inclusión financiera. Uso, 72%. Estoy refiriendo a nivel global. Si desagregamos y miramos, inclusión en el sector urbano, 90 32. somos Dinamarca, no hay nada que hacer acá. ¿Cómo está la institución en el sector rural? 60%. Ok, y en el sector rural disperso, 56. Pregunta más ácida, ¿cómo está el acceso al crédito formal? 35.1, únicamente 12.8 millones de colombianos adultos tienen acceso a un crédito formal. ¿Cómo se están financiando entonces? ¿Familia de amigos, agiotistas, otagota. Tenemos que trabajar con el sector microempresarial porque, del total de las empresas colombianas, el 92% son MIPIMES. La fuerza empresarial está en las MIPIMES. Entonces, debemos, desde la política pública, desde las camas de comercio y el ecosistema, ayudarlos a, a generar esas habilidades gerenciales y tener acceso al crédito. Lo que les digo, muchas veces el, la banca tradicional no logra llegar al emprendimiento o al microempresario. Eh, las microfinancieras lo hacen muy bien. Y también las fintechs. Vemos fintech tipo finsocial, vemos fintech tipo simply, que a partir de créditos con alternativos y también con una versión al riesgo que les permite llegar a, a estos nichos de mercado, están generando acceso a crédito formal, lo cual aplaudimos. Lo que no podemos permitir es que eso se quede en manos de agiotistas o de gota gotas Entonces yo creo que el reto en realidad es acompañar al microempresario en su proceso de crecimiento, llevarlo a la formalidad y que sea incluido financieramente, con cualquier actor del ecosistema. Gracias, Y Edwin para cerrar. Michael, yo creo que ahí el reto que tiene el sector de microfinanzas es cómo mejora la calidad de sus productos. sí, eh, Porque el microempresario necesita ese que más herramientas necesita. Y no solamente crédito, ya le estamos ayudando, muy bien. Pero recordemos que aquí tenemos que mirar es cómo potenciamos el crecimiento del microempresario. Entonces, sería muy bueno que cualquiera que esté en microfinanzas, además de eh, ye, llegar con microcrédito, pues venga cómo le llamamos a micro, peta, microempresario, y esto relacionándolo con lo que dice Felipe sobre la formalización, cómo le llamamos facturación electrónica, cómo le llamamos contabilidad en la nube, cómo le, le llamamos liquidación de nómina e impuestos digital, ahorita que tenemos nómina electrónica, cómo le llamamos factura electrónica con firme electrónico. Y es decir, ¿cómo les llevamos más capacidades a los microempresarios más allá del crédito? Por el crédito listo, ayuda a financiar la actividad del microempresario. Pero eh, en realidad estamos, está cumpliendo ese fin social que tienen las microfinanzas. Entonces, creo que hay, muchos micro, hay mucha oferta de microfinanzas que definitivamente tiene un impacto bastante alto, pero se quedan en el diagnóstico, en el acompañamiento, se quedan en el coaching financiero, pero... Venga, como yo lo doy más herramientas digitales para que hoy tengamos microcrédito digital. Son muy pocas las entidades que generan, ofrecen microcrédito digital. Y cuando hablo digitales, que desde la originación hasta la gestión de cartera, se haga con el mayor, con el factor humano más mínimo posible. Obviamente hay una tesis de acompañamiento al microempresario muy importante dentro del enfoque de microcrédito, pero vemos que, nos quedamos en una visión de producto y no hay visión de ecosistema todavía en muchísimos de estas eh, instituciones de microfinanzas. Ya hay algunos que están despertando y están diciendo, oiga, ¿cómo reinventamos el microcrédito para que lo que fue hace un boom, hace muchísimos años, que hoy hablamos de finta, hace unos años hablábamos de microfinanzas por, por todos lados, pues no se extinga y que efectivamente conserve ese propósito social transformador que tiene el microcrédito. Super, pues Edwin y Felipe, muchísimas gracias. Yo creo que como mi conclusión sería que las herramientas, las soluciones existen, eh, el, el ecosistema de FinTech, de Internet de las cosas, de, de esas, esas, esas soluciones y esas eh, sí. soluciones, ahí ya, ya existen, ahí están. Lo que falta es eh, cómo convertir a los usuarios en, en usuarios de, de, de estas, estas herramientas y cómo la, el ecosistema puede como apoyar a la evolución y desarrollo de estas cosas, que sea aquí en Bogotá que sea en la, en el barrio, en la tienda del barrio o en todo Colombia uh, entonces yo creo que pues, es una conversación que podríamos volver a tener dentro de un año 18 meses a ver cómo hemos evolucionado uh, pero por ahora muchísimas gracias Edwin, muchísimas gracias Felipe por, por su tiempo uh, y, y por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos Muchísimas gracias. gracias a ustedes, a Evelyn, a Michael y a todas las personas que nos acompañan. Un placer estar acá y, y qué bueno que nos vamos a sentar más adelante. Gracias a ti, Felipe. Gracias, Michael. A los dos. Eh, para recordarles a todos ustedes que nos están acompañando, uh, que esto fue un evento de British Colombia, la Cámara de Comercio Colombo-Británica, aquí con oficina en Bogotá. Uh, quiero agradecer enormemente a nuestro nuevo aliado estratégico Alianza 80-180, quienes nos han ayudado con la organización de este evento. Uh, un saludo especial a Luisa, que yo la vi ahorita conectada, no sé si todavía aquí está. Uh, Luisa Blanco del equipo de Alianza 80 180. También, como siempre, quiero agradecer al equipo de Colombia por la organización, por el agendamiento de speakers. También a los patrocinadores anuales de Colombia, a Claro Empresas y Pilgrim Security. Uh, sin ustedes no podríamos hacer este tipo de conversación uh, conversatorio y si quieren saber más de los eventos que tenemos para ustedes, los afiliados y no afiliados de la Cámara en lo que queda de 2021. Pueden consultar en nuestra página web buscando www.britchamp.com.co y también en redes sociales eh, en LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, uh, donde están todos los eventos que hemos hecho en esta época, buscando simplemente Britchamp Colombia. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y volveremos a vernos muy pronto. Muchísimas gracias y que tengan excelente día.